Estoy feliz, feliz, feliz. Me siento genial, genial. Actúo sin dañar, sin dañar. Actúa sin dañar. Vivo consagrándome al amor, la verdad, la belleza la libertad saludo al día saludo a la noche a las estrellas a cada rayo de sol y cuando llegue el final sabré gozar de la transición otro viaje será pero estoy aquí estoy muy feliz me siento genial Actúo, actúo sin dañar Aquí feliz Feliz aquí Actuando, actuando Estoy feliz Feliz, feliz Me siento genial Genial Actúo sin juzgar Sin juzgar Actúa sin juzgar Vivo celebrando el afecto, el respeto, el coraje, el saber estar Saludo al negro, saludo al blanco, al más gordo, al que es más flaco Y cuando llegue el final, sabré gozar de la transición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 Me siento genial Genial Actúo sin molestar Sin molestar Actúa sin molestar Vivo elogiando la pasión La creatividad, la audacia, la amistad